Hola, qué tal amigos, cómo están? Mi nombre es Steven y les doy la bienvenida a este video. Les voy a explicar cómo cambiar el idioma eh, de la interfaz de Visual Studio Code que me lo han preguntado en un par de ocasiones. Entonces le damos Control Shift P y escribimos Config. Aquí nos vamos a la opción que dice Instalar idiomas adicionales. Nos va, nos lleva a esta parte y aquí están todos el listado de los idiomas. Eh, seleccionamos el de nuestra conveniencia y le damos instalar esperamos un par de segundos eh, Visual Studio Code nos va a pedir que lo reiniciemos le damos reiniciar o sencillamente lo cerramos y lo volvemos a abrir y cuando lo cargamos vemos que ya la interfaz ha cambiado al idioma de preferencia en este caso lo tengo en español reviso eh, que la terminal esté funcionando, también reviso eh, acá la parte del buscador, la parte de Geek, de los paquetes, de las extensiones y como pueden ver el idioma ha cambiado por completo. Entonces de esta sencilla manera lo podemos hacer eh, y no siendo más los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita y nos vemos en un próximo video.